Bienvenidos a nuestro módulo 2 del taller de recolección de datos con tecnología libre. En este módulo 2 abordaremos lo que es el Open Data Kit y sus beneficios. Antes de empezar, vamos a abordar esta pequeña referencia de dos herramientas. Por un lado, tenemos Cobo Toolbox. Cobo Toolbox es una herramienta digital de distribución libre, la cual se utiliza para la recolección de datos en cualquier punto del mundo, ya que esta tecnología no depende de conexión a Internet y red móvil. ODK, por otro lado, es un conjunto de herramientas de código abierto que permite recoger datos mediante dispositivos móviles Android enviarlos a un servidor online incluso sin conexión a internet ni servicios de telefonía móvil en el momento de la recogida. Como eh, Toolbox eh, nace también a partir del núcleo de ODK, aunque ya es una plataforma eh, libre, eh, de distribución libre, en la cual nosotros podemos acceder y tener una cuenta que nos permite hasta 10.000 envíos en su versión para la gente o para investigadores comunes y tiene hasta 5 gigas de almacenamiento mensuales. Eh, por otro lado, de ODK tiene, también es de código abierto y tiene un servicio en su página, el cual nos permite por un costo poder almacenar nuestra información. Para este caso, en este curso nos estamos enfocando en ODK y cómo nos podemos conectar a la hoja de Google Sheets de nuestro Google Drive, para que ese almacenamiento no se nos cobre, sino pueda ser utilizado desde nuestra cuenta de Google. ¿Y qué es ODK? A grandes rasgos, ODK nos va a permitir optimizar el proceso de recopilación de datos a través de una interfaz sencilla, sustituyendo los tradicionales formularios de papel por formularios electrónicos que nos permitirán subir archivos eh, de texto, datos numéricos, datos GPS, esto quiere decir la coordenada, nos puede subir XY, de hecho también nos puede dar un, una variable que es GeoTrace, el cual nos hace los trazos ya sea de una línea o de un polígono para después poderlos descargar o tener esa información y tenerla georreferenciada. Nos permite también enviar fotos, videos incluso, códigos de barras y archivos de audio en un servidor online. Estos archivos de audio también es importante cuando nosotros queremos capturar una nota de voz. Nos permite poder realizar eh, este tipo de grabaciones y después enviarla a un servicio, que para nuestro ejemplo será en una hoja de Google. ¿Cuáles son los beneficios de ODK? En ODKI podemos crear formularios poderosos que incluyen fotos, ubicaciones, lógicas de exclusión. Podemos hacer formularios tan complejos como nosotros querramos o tan sencillos. Y a su vez hacer cálculos, conjuntos de datos externos en múltiples idiomas y mucho más. También nos permite recopilar datos fuera de línea. Utilizar la aplicación móvil o las aplicaciones web. Los formularios y envíos se sincronizan cuando encuentran una conexión. Esto quiere decir que nosotros podemos ir a campo, al terreno, recolectar la información y una vez que nosotros encontremos un acceso o un WiFi o un, un access point, poder enviar esta información. También analiza con factibilidad. Nosotros podemos descargar nuestros datos en una sola en una sola base de datos, valga la redundancia, y conectarnos a aplicaciones como Excel, Power BI o R para crear paneles de actualización en vivo. Los famosos dashboards que nos permiten visualizar la información que estamos recolectando en tiempo real. También la confianza en todos los sectores. ODK es un estándar en salud pública, desarrollo global, respuestas a crisis y monitoreo climático. También ha sido probado a escala mundial por diversas organizaciones en todo el mundo, donde se están recopilando millones de datos y estos millones de datos se están enviando cada vez. Y su fuente es de código abierto, es un software abierto, se puede usar tal cual, se puede personalizar y adecuarse a como mejor parezca a los intereses de cada uno de los usuarios en conclusión ODK nos va a permitir poder realizar nuestras encuestas o nuestros formularios de forma rápida y sencilla y contenerlas en una hoja de cálculo en el siguiente video abordaremos ya la herramienta como tal, veremos estas aplicaciones y cómo lo podemos desarrollar de manera fácil esto es todo en este video. Happy mapping.